¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal Así es, damas y caballeros, tenemos torneo mundial de Call of Duty Mobile en este 2022 Hay noticias, hay novedades, hay cosas buenas, hay cosas importantes Que todo el mundo tiene que saber, y acá en el canal de la comadreja Armin Lo van a ver, lo van a ver hoy, así es lo que están viendo en pantalla básicamente es el video de presentación del torneo mundial de este año. ¿Comenzará? Sí, claro que sí. ¿Cuándo? Ahora en breve les paso a contar. <risa> Bien, como novedades más grandes que hay actualmente del torneo, es que comienza a partir del 31 de marzo. Algo importante y algo a detallar. En otros eventos del Carlos Ultimate Ball, para poder ingresar al torneo tenías que alcanzar un, una cantidad mínima de puntos, tanto como jugador, un nivel tenías que tener y un rango. Actualmente, y para este torneo, como va a ser el más grande del mundo, está dividido en dos etapas. Todos los jugadores que se inscriban en la etapa 1 están calificados para participar en el torneo mundial y acceder a los 2 millones de dólares en premios que hay. Cabe destacar que 1.7 millones de dólares van a estar destinados al día de pago de un solo evento. Eh, obviamente, va a ser al ganador, por lo que tengo entendido del blog oficial de Talos Futimo Al ganador se le va a pagar esto. ¿Sí? El campeonato comienza el día 31 de marzo estamos a días de que comience así que a practicar toda la etapa 1 se va a dar desde el 31 hasta el 24 de abril así que a participar chicos eh, quedan días entrenen practiquen que ya el 31 de marzo arranca el torneo mundial de Carlos of duty mobile va a estar buenísimo va a haber varios regalos de por sí a todos los jugadores que ingresen Que se registren ¿sí? Ya van a estar eh, accediendo A una placa y a un... ¿Cómo es? Bueno, eso es otra cosa Ahí estaba leyendo otra cosa Perdón, perdón, perdón que... Que, que, que me distraje un cachito Acá dice perfectamente Todos los jugadores que se registren para competir Recibirán un marco y una tarjeta de presentación Completamente nuevos Imagino yo que tendrá que ver con cosas del torneo, ya saben cuál es el marco y cuál es la tarjeta de presentación. Así que bueno, todos los jugadores que estén participando en el torneo van a recibir esta como primera recompensa por el mero hecho de registrarse. Después, desde el 24 de abril en adelante, los jugadores que completen 10 partidas clasificatorias multijugador y ganen 60 puntos, califican para la etapa 2, más nuevas recompensas cada semana. Y aquí lo importante y la, cómo es la división, en, otras, en pocas palabras, de eh, lo que se va a venir Dando, ah, acá tenía la imagen en pantalla, esto es así, vamos eh, valga la redundancia Las primeras dos etapas, ¿sí? que se van a dar desde el 31 de marzo hasta el 24 de abril En realidad hasta el 22 de mayo hasta el 24 de abril, 21 es la primera etapa, son cuatro semanas, ¿sí? donde todos van a poder participar para alcanzar los 60 puntos. Ya la etapa 2 se va a dar a partir del 12 de mayo y va a concluir el 22 de mayo para todo el mundo. Ahí van a ingresar los mejores o los que hayan clasificado en ¿sí? la primera etapa. De acá, de la etapa número 2, van a ir los ganadores a lo que serían las eh, calificatorias regionales la semana 1, que va a abarcar desde el 17 de junio al 19 de junio va a ser Latam e India la semana 2, desde el 24 de junio al 26 de junio Europa y Japón y la semana 3, que va desde el 1 de julio hasta el 3 de julio Norteamérica todos los que califiquen en esta etapa van a pasar, por lo que tengo entendido y por lo que estamos viendo en la imagen en pantalla, a agosto, donde se van a dar los playoffs regionales. Van a abarcar en total desde el 13 de agosto hasta el 28 de agosto, se van a dar todo lo que son los regionales, los playoffs regionales. Como se ve en la pantalla, que tiene el audito de plataforma morada de YouTube. Saben perfectamente que va a estar Televisado básicamente en stream En directo en los canales oficiales De Carlos último by Activision Los mejores de acá Se van a ir a diciembre a las Finales y competirán Por 1.7 Millones de dólares que está en juego Van a ser obviamente partidas Privadas Así que chicos nada más que decir A participar, a prepararse Porque se viene un torneo Apasionante y algo nunca antes visto en el mundo de Carlos Dutti Mobile. Eh, esas son las novedades que tenemos hasta el momento. No hay mucho más que decir. No hay otra cosa. Estuve buscando, estuve analizando. Viendo esto, no tenemos información de la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta etapa. Hasta tanto no vaya avanzando. Eso es una comunicación oficial de, de Carlos of Duty Mobile. donde explica básicamente hablando que eh, a medida que vaya avanzando eh, el juego van a ir publicando más información a medida que vaya a ir avanzando todas estas etapas van a ir publicando más información hasta el momento es todo lo que tenemos pero ya el hecho de saber del premio y de los modos que va a haber de jugar y que todos los jugadores están abiertos a poder participar todos los que se registren va a estar la verdad que épico así que bueno yo voy a tratar de participar no aseguro ganar pero por lo menos los voy a intentar. Así que chicos, eso ha sido todo por hoy. Este es el bueno el video para más o menos comentarles de qué va un poco el campeonato mundial de Carlos Ultimo Que comienza ahora en días. 4, 3, 4 días. Así que nada chicos, nos veremos allá. Ese ha sido todo el video por hoy. Eh, espero que comenten, espero que dejen su sabroso y maravilloso like. Que se suscriban a mi canal. Más del 70% de la gente que ve mis videos actualmente no está suscrito a mi canal. Estamos haciendo principalmente cosas de Call of Duty Mobile y obviamente para complementar Apex Legends y eh, Fortnite. También nos vamos a estar jugando juegos de PlayStation. Lo que ustedes pidan, lo que ustedes quieran, ningún. Ningún gamer queda fuera en mi comunidad y en mi canal. Eh, únanse a mi comunidad de Discord, ahí va a estar el enlace en la descripción del video. Todas eh, las redes sociales mías también van a estar en la descripción de este video los enlaces para que puedan unirse, seguirme, podemos charlar, podemos estar en contacto. Y a medida que yo vaya teniendo más información o vaya encontrando cosas nuevas, se los voy a ir revelando de a poco. Si se me es posible y si Activision me lo permite, yo también voy a estar transmitiendo... Lo... las partidas del campeonato, pierda o gane no importa, voy a enlazar las partidas y las voy a tratar de transmitir así más gente lo puede ver si es que se puede y si es que Activision obviamente me lo permite así que bueno, chicos 8 minutitos de video, más no hay nos veremos en la próxima entrega de la Comadreja Armin, es un video corto lo sé, lo sé, pero bueno no hay mucha más información que esta y es todo lo que tenemos hasta el momento, nos estaremos viendo en la próxima entrega de la Comadreja Armin Déjenme un comentario en la caja de comentarios, así yo los saludo la semana que viene o en el próximo video. No olviden dejarme su like, así yo les mando un muy jugoso beso en las gaigas y nos vemos pronto. Chao, chao.